Hola amigos, este es un canal de viajes en moto, pero el vídeo de hoy no va de motos, sino de senderismo. Me encuentro en Abruzzo, una región del centro Italia muy cerca de Roma, a la que llaman el pequeño Tíbet, por la concentración en tan poco espacio de cuatro grandes parques nacionales y los dos picos más altos de todos los apeninos. Estoy en el Block House, un fortín que se construyó en 1866 para contrastar el fenómeno del bandolerismo. Y desde aquí empieza un sendero que nos lleva hasta la segunda cima más alta de todos los apeninos italianos, con 2795 metros. En este vídeo visitaremos el fortín del blockhouse y la tabla de Brigante, o sea, unas formaciones rocosas en donde los bandoleros dejaban fe de su paso. Si eres un amante de la naturaleza, no te puedes perder este vídeo. Aunque vuelvo a reiterarlo, este vídeo no va de motos. Y si eres italiano, no te vayas tampoco, porque hay subtítulos. ¡Venga, empezamos! Bueno, seguimos aquí en el, en el sendero... Vamos a, a dirección al eh, Vivasco Fusco, que está a 1 hora y 40, pero con mi ritmo diría que está a 3 horas. La típica vegetación de esta parte de los apeninos, os lo voy a poner aquí abajo, pero en italiano se dice Pini Mugi, pinos bajos, será en español, no lo sé. es una región en donde te puedes ir a esquiar y una hora después te puedes ir a la playa desde mi casa que está en pescara justamente en la playa he tardado una hora en llegar hasta aquí, hasta aquí. y se tarda lo mismo para llegar al Gran Sasso que es la el pico más alto de todos los, los Apeninos y aquí en la Mayela este es el segundo. A, a Abruzzo le llaman el pequeño tíbet, ¿por qué? porque está lleno de montañas, de parques na naturales, parques nacionales y es el escenario de sitios fuera del tiempo. o cuatro horas. Pues acaba de pasar un chico que me ha dicho que por allí se llega al fortín, así que che spettacolo Wow, che spettacolo! Allá abajo el mar Adriático, hay brumas, no se ve Croacia, si no se, se vería también Croacia. Hemos aparcado el coche allí, Refugio Pomilio, hemos andado hasta la Madonnina del, del Nevi. De, desde ahí hemos cogido el sendero de la derecha que, que rodea la montaña. Básicamente eso es lo que hemos hecho y ahora nos queda aquí buen trozo subiendo para encontrar ya la famosa tabla de Briganti. ecco ragazzi è proprio qui proprio, era proprio qui vicino la tavola dei briganti andiamo a vedere Eh, es aquí donde los brigantes dejaban fe de su pasaje. Di Pompeo. Este se llamaba Di Pompeo. Mirad aquí el año 1880. Ernesto del 1881, por aquí hay más, ah mirad, aquí está la famosa frase que dice eh, el nuevo reino de Italia, antes era el reino de las flores, ahora es el reino de, de la miseria. Aquí se lee miseria. Los primeros años del reino de Italia no fueron no fueron muy po populares, digamos. Vamos a ver por aquí. Parece que está escrito ETA, pero no es ETA. 1869, 1874. Y aquí en este sitio me acuerdo, me acuerdo muy bien porque de pequeño vine aquí y me senté allí. cantti. la maiella He tomado la decisión de darme la vuelta, porque hasta el monte Focalone, que es ese de allí, ponen una hora y cuarenta, y yo no estoy entrenado para hacer estas cosas. Lo podría hacer, pero prefiero volver porque ya son las tres y me queda un camino muy largo y quiero ver eh, las ruinas del Blockhouse y, hay, y ahí hay que subir el monte, cuesta arriba. Así que el objetivo de hoy digamos que está medio cumplido. Ahora queda todo la vuelta y el fortín del Blockhouse. Venga, vamos. Ecco qui signori, siamo al bibio. A sinistra si va al rifugio scusate, alla, alla madonna delle nevi, passando dietro la montagna. Mentre a destra si scala la montagna, si arriva sopra c'è il blockhouse e poi si scende sempre alla Madonna delle Nevi. E lì c'è il rifugio Pomiglio dove abbiamo lasciato la macchina. Vamos a ver el blockhouse. Tenemos si volver atrás, ¿eh? porque esto no.. Esto no es un sendero. Pero ya estamos muy cerca de la madonina. la excursión la doy por acabada porque porque ya no puedo más me voy a dar una piña no puedo darle dinero porque no tengo aquí una piña para la virgen de la nieve porque no me he matado Básicamente se puede coger el sendero bajando por aquí y ese sendero os va a llevar rodeando la, la montaña, pero es un, es un muy mal sendero, entonces tenéis que coger el otro a la izquierda, perdón, a la derecha, a la izquierda volviendo. Quindi, ragazzi, avete capito? Sentiero a sinistra quando andate su? No, evitate. Prendete il sentiero a destra perché quello a sinistra è veramente, veramente difficile e anche pericoloso. Purtroppo volevo vedere il blockhouse, ma secondo me c'era c'era un bivio Proprio sulla sezione. ma sai che mi dico? Il video non può terminare così. Quindi provo, eh, provo a scalare la montagna da lì, da lì. Dovrebbe essere lì sopra il blockhouse. Dai, ci provo. Il video non può terminare così. Almeno dobbiamo provare per arrivare lì. al, al bueno, la l'idea è che iniziamo a subire. La montaña por, por este lado que no hay pinos y llegado ahí arriba vamos a ver qué nos encontramos si encuentro un camino lo seguimos si no lo doy por perdido vamos a ver qué cosa hay de arriba si después de haber escalado fino alla sopra trovo un cammino perfecto si no riscendiamo ecco questa carcassa di animale non è che mi fa ben presagire, diciamo. Però andiamo. Yeah. Fortino del Blockhouse 2140 Sta qua Devo continuare andare verso quella direzione vado me. Blockhouse, avamposto del neo esercito italiano il blockhouse, casa di roccia fu il termine usato per denominare i fortini militari costruiti nelle province meridionali dell'italia per fronteggiare le azioni del brigantaggio post unitario edificato tra il 1863 e il 1864 fue utilizado fino al 1866 da un trapélo de 18 soldados con el seguido caballos. Hay que ver. Pensad en lo duro que tenía que ser la vida aquí. Tan dura que 18 hombres aguantaron solo dos años. El fortín lo construyeron. En, lo terminaron de construir en, en 1864 y en el 66, dos años después, ya la habían abandonado aquí en la montaña, el invierno muy muy duro por eso será que más, más adelante, el, donde hemos visto las incisiones de los brigantes en la piedra mofándose de de, ese, de, ese, de estos hombres que estaban aquí pues será que aquí poco iban a poder controlar eso sí, bien escondido estaba ¿eh? control del territorio desde aquí, no sé yo voy a bajar, creo que he encontrado un sendero En al bosque. Este sendero va a ser todavía más complicado que el otro. Hacemos los dedos, pero se ve complicadito, ¿eh? Pero prefiero pasar por aquí que pasar por la ladera de la montaña. Otra vez. Aquí digo yo que animales no pueden haber, ¿no? ¿Dónde pasan? por el camino Ricordo a Mario Tracanna, giugno 2018. Deve essere qualcuno che con la bicicletta ha fatto un incidente. No? Grazie a Sportaferme. Espero que el video haya gustado Sé que esto es un, este es un canal de motos Pero hoy la moto La, la dejaba para el porque, porque no porque La tengo aquí en Italia, la tengo en España Lamentablemente Así que nada Espero que el video sea piaciuto anche a vos amigos italianos Que state viendo un like suscríbete al canal si vi gustan las motos eh, e in nada alla prossima